¡Hola! ¿Qué tal? Rrr, rrr, rrr, rrr, del canal! ¡Aquí Capri un para ustedes! Hoy nos encontramos en Roblox con Beto Alex, ¡Y sí, hola chicos! ¡Hola! Oh, ¡Hola! ¡Hola! hola navidad. ¡Chicos! ¿Ya vieron qué, navidad, qué navideño está el mapa? ¡Mira qué bonito! <risa> está todo lleno de nieve! ¡Oye! Me estoy confundiendo con el entorno qué ¡Ahora verdad. soy un camaleón! ¡¿Me ves?! <risa> ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espera! ¡No Pero... puedo subir. ¡Y ahora! ¡Ay! Pero sí, eh, no, ahora sí. no me ves. Pero tú, Alexi, que, que también te trajiste un suéter, te lo hizo tu abuela. Así es, <ríe> mi abuelita. Ay, qué bonito suéter. Y, y Beto viene de Santa. Yo vengo de Santa, vine a conmigo, rito guapo. Qué guapo. Y yo vengo de elfo. Aunque De duende. Me <ríe> <Bueno, ríe> parece duende. un duende, un bufón. <ríe> Así que tú serás nuestro trabajador el día de hoy. Exacto. Ah, mira, tenemos dulcecitos, caramelos, sí. qué rico con regalo de santa Espérate, espérate, que, que estos caramelos están duros, que no me peguéis. Oye, Ay, pero ¿verdad? entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Me estoy congelando de frío. Vale, no, se está congelando de frío. Bueno, pues para eso los traje. Tenemos que hacer nuestra casita de jengibre. Tenemos... ¿Una casa? Oh, sí, ¿Una mansión de jengibre? Que sí, que tenemos que hacer nuestra casa para poder estar a gustos, calientitos. ¿Estaremos calientitos en la noche, ocios? Oh, sí, oh, sí. Creo que es muy obvio que sí. Vamos a tener un tiempo límite ¿Y si no tiene puerta y me entran a robar? Pues mi pana, ya te tienes que abstener a las consecuencias Oh, entonces tenemos que construir a lo más rápido posible en el tiempo límite Que sí, que sí, miren, miren, miren Cuando ustedes escuchen esta, este cascabel ¿Sí lo oyeron? ese cascabel Sí, sí, sí, sí, oh, sí Cuando sí, lo sí, escuchen sí. es que va a empezar Vamos a empezar a construir nuestras, nuestras casitas ok increíbles. Y cuando lo vayan vale. a escuchar ya se va a acabar el tiempo. O sea, ya tenemos que parar. Déjalo como está. Si nos queda... Entonces... La cuenta, pues. Más les vale ser rápidos porque yo voy a hacer la casa de Inquibre más épica del mundo. Feliz vale yo ya? también. Hey chicos, y para el final el ganador van a ver unos regalazos. Que van a ¿Te estar va a llevar regalos? Sí. Oh, van a estar en, en la casa que ven ahí en la montaña. Hay un chingo de regalos. Hay playcico, Hay de todo. Has flipado, eh. ¡Ya empezamos! ¡Listo! Sí, tenemos que empezar a fabricar los dulces Sí, sí, sí, sí Tenemos que empezar a fabricarlos de una vez Y de ahí nos dan dinero y comenzamos con la construcción de la casa ¡Perfecto! ¡Mira, estamos vendiendo juguetitos! ¡Eh, ya le pude empezar! ¡Hola! ¡Qué bonito, tengo una máquina! Mmm, bueno, no tengo tanto dinero ahora A no ser... ¡Ostras! ¿Qué? ¿Qué? A ver... Pero a mí no me... A mí no me vota. Pe... ¡Ay, que sí! ¡Que son juguetes! ¡Son, son hombres de mime chiquititos! Sí, sí, sí, son guapísimos Hostia, qué guapo ¿Sí? Ay, miren, chicos ya que, que el dinero se acumula aquí en el, en el hombre de jengibre Que está por la chimenea Señor hombre Ay. de jengibre debe mi dinero Muchas vale, gracias Tengo 20, de 20 tengo que conseguir 100 Para conseguir más máquinas Ok, entonces esperemos, tengo... ¡Ya ahí... tengo 100! Vamos a comenzar con el segundo nivel de la fábrica Esto que tiene ya... que producir Tenemos que hacer juguetes para niños de todo el mundo ¿Cómo que ya tiene 100 tan rápido, Alexi? ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? A wow. ver, ese vale 10 Este 10 que me va a dar. No me da nada Así es, soy emprendedor Me acabo de gastar 10 en, en no sé qué en, en suelo quizás Porque no me salió... Nada. ¡Estúpido! Ah, pues sí, mira, Esto es mágico porque los peluches van pasando por aquí y por la chimenea se van transportando Vamos, tengo casas. paredes, tengo paredes uh. Listo, tengo ¿Cómo, cien ¿Cómo que la Lexi va súper rápido? Sí. La Alexi está haciendo un truco, ¿eh? Así es está fabricando sí. más que nosotros? A ver, voy a darle una visita a la Lexi a ver qué tal Bueno, te, te he mentido, no tengo paredes o oh, bueno, no. sí tengo paredes, pero son muy cortitas Pero esas paredes contra, contra tontos, Pero mira, ¿no? mira, mira, mira, mira Que todo lo que estoy produciendo ya pase al siguiente nivel Ahora Hola, estoy creando ¿qué? Santa Claus, chiquitos ¿Qué estás haciendo, Santa Claus? Loco, que, que, que esas paredes son contra tontos, ¿verdad? A ver Exacto, ah. Esa, esas paredes son antiduendes Ah, <risa> me va a abrir la puerta, por favor <risa> es que no tengo puerta Ah, vale <risa> no Es que la veía aquí, vale, está transparente Hola, Entra, qué... entra, entra Qué bonito los santas, Aquí chiquitito. puedes ver cómo estamos haciendo a santas pequeñitos Qué bonito, oh. también pequeños Todo bonito, todo guatón Qué guapo sí, sí. A ver, voy a ir a visitar a Beethoven, a ver qué tal Mira, mira, te voy a llevar Yo, yo tengo eh, juguetes especiales en vitrinas Mira, mira, mira, mira ¿En serio? A ver, qué, ¿Qué juguete estás... También es... tienes el santa y yo nada más estoy cre... ¿Dónde sí. apareciste Beto? Me asustaste Estoy aquí, mira Este es el juguete especial ¡Hala! Es el más vendible El pito está vendiendo Oye, no se malo. vale Me voy a copiar tu idea Porque vender dulces no estaba en mis planes Ok, ok Yo voy a ir a revisar mi zona Que la tengo un poco abandonada No le, no le he comprado más juguetes ¿Acaso no los viste venir? ¿Qué? Pero que ya, ya, ya mi compañía compró los dulces, yo los estoy vendiendo Ostras, que entonces tengo competencia, ya tienes dulce, entonces yo voy a ser el más vendible sí, sí, sí, mira, estoy vendiendo santas, estoy, vamos a poner a vender más santa Oh, se triplica la mercancía, chicos, se triplica vamos. Crea que ya tengo todo lo que se puede fabricar Ahora vamos a comenzar a hacer paredes Que si llueve, esto se detiene Es verdad, es verdad que Que aquí va a llover y se nos esto, va a mojar Toda la mercancía, esto, esto. bro Buah, me estoy gastando todo en la fachada Y no tengo ya para las paredes, soy tonto yo, yo tengo un montón de dinero Tengo 2K Pero es porque me fui a visitar por ahí ¡Eh, aceleré el proceso! ¡Ahora van más rápido los peluches! Vale, vale, vale me, me gusta, me gusta la idea me gustó. Oh. Oye, oye, oye, oye. Creo que estoy a punto de pasar a la siguiente fase. Ah, no. Oh, oh. Y para la siguiente fase se necesitan 5.000 mil. Ah, caray. Ahora sí tengo paredes. Yo también tengo. Ya tengo paredes contra, contra Let's. Yo también. ya tengo techo. Perro. Oye. O sea. ¿Cómo? Pero Beto. Por favor, no, deja de trajardearla. No, no, no. No la estoy trajardeando. Estoy vendiendo muchos juguetes. Entonces Ay. se me está vendiendo ven, de volada ven, y ven, estoy ven. fabricando más rápido. ¿Es en serio? Mira, ahora ¡Oh! Ahora ya tengo ventanas también ¿Pero dónde es donde ponemos el living Y las pantallas planas? Alexis, si sí sabes que estamos En el Polo norte y que acá no llega la cobertura HD What? ¿Qué? Oye no, no, no, no quiero vivir aquí ¿Qué esperabas, bro? Listo, ya tengo, ya tengo Yo buen... me esperaba un poco de internet Que si no, ¿cómo subimos videos? Es cierto, pero soca, no sé, subir a la montaña más alta No encuentro fallas en su lógica A ver, voy a ir a visitar a Betofi Betofi ¿Qué casa y, mano, Yo pa? estoy, mira Desde afuera puedes ver Cómo me está yendo re bien. Tengo dulce, tengo de ti, También tengo sistema de alarma ¿Sí? para Kaplay pero por aquí entro, ¿sabes? Es que también no puesto ventanas A ver. ¡Ay! Mira, ya, yo aumentaste más mercancía. Ahora tienes. Estás haciendo Oye, oye, acabo de descubrir algo. Que si seguimos avanzando, podremos no solo crear juguetes, sino vender Ay, cosas. Morí. Me estoy muriendo, me estoy muriendo, de lo noto, te lo juro, veo la luz, eh. ¡Alechi! Hello, bienvenido ah. a mi humilde morada. Ábrame la puerta, por favor. Gracias. Pase, pase, pase. ¡Oh! ¡Qué, qué guapo! ¡Ay! ¡Mira qué bonito! ¡Lucecitas y todo! ¡Le tienes aquí a Scali ajá, ajá. Y mira, tenemos doble producción La fábrica está haciendo todo un éxito Y aquí tengo en el mostrador Algunos aditamentos que son, Hola. bueno, más eh, Más costosos, robar? más exclusivos ¡Me puedo robar esto! ¡Oye! ¡Devuélvelo! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! No! ¡Te robo! ¡Toma! ¡Te robo! ¡Te robo! También me robando. No mames, dame el dinero, dame las cosas. Vale, no. vale. Me robo, me robo todo lo que pueda. Adiós, adiós, me voy. Llamen a la policía porque <risa> no tengo techo. Vuelve y acá, la puerta está abierta. abierta, adiós. Vuelve, <risa> vuelve acá. Ay, qué miedo, yo me voy. Vale, he llegado a mi casa, voy a con voy a seguir produciendo. A ver. No, ah, va, tres y a tres, son salir. cuatro, ocho <ríe> y ocho, dieciséis. Bro, play ya tengo techo. A ver, por ya, dónde pasa. A ver, ver vamos a colocar esto. Oh, ya tengo hasta segundo piso, perros. ¿En ¿Eh? serio? ¡Hola! Pero que la está rateando, la, la, la está hackeando. Es que... Es que sí. últimamente se ha vendido un peluche que se parece a Lexis Entonces es el más vendible de esta Oye, zona ¡Oye! ¡Hala! ¡Oye! Pues es que, es que, claro, es que Lexis es un perro guatón que no lo quiere ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Vale, me acerco aquí ¡Hola! ¡Que me ha llegado mi cheque! ¡Ahora tengo mucho dinero! ¡Oh! ¡Ah! No eres el único al que le ha llegado dinero, bro ¡Yo tengo techo! ¡Yo por fin tengo techo! Oye, Capley, ¿Oye? pues mira que me han llevado mis inversores taiwaneses Y parte del equipo legal de Santa Claus Y me han dicho que quieren invertir en mi fábrica ¡Ahora no. tengo mucho dinero! Que a mí también me dijeron Y ya me dieron dinero extra Y yo ya tengo dos fábricas Vamos, que aumente vale, la producción ya tengo segundo piso Vale, voy comprando todo, bloque. Que esto está súper, súper épico Vamos a dejar a cada niño del mundo con un juguetito que sí, que sí. hola qué guapo! por ver, un módico precio, obviamente. Vamos colocando aquí más, más inversiones. ¡Dinero para gastar! ¡Y ganamos extras! A ver, ¡Uh! Bro, yo está. quiero hacer un transformer! ¿Cómo que quiere hacer un transformer? ¿Un transformer? Quiero hacerlo, <risa> no quiero hacer un transformer. <risa> ¡Eres un grandísimo estúpido! Ya creo que falta poco, vale, vale. Voy comprando lo último, las últimas cosas. Oh, oh, oh. Oye, oye, oye, que yo también estoy Terminando lo mío, eh, no te apures Va decoración, por favor me Termina rápido, ¿eh? rápido, rápido, rápido, rápido vale. Decoración afuera, afuera, afuera Toda la decoración oh, duendes. Mis duendes no están vale. trabajando Lo suficientemente rápido, les voy a bajar el sueldo Vale, yo creo que me puedo comprar lo último Ahí arriba y ya se va a acabar el tiempo No, no, no, no, no, no, no, no. Corre, corre, corre Vamos, vamos, Vamos, vamos, compra, compra. Oiga, no es por ser un líder, déspota y tal, pero trabajen, trabajen, oh, like. duendes. Vamos. O sea, ¿me, estás, me estás diciendo a mí que yo soy el único duende acá? Esa es una excelente pregunta. <risa> no se lo digo a mis duendes. <risa> vale, chicos, pues ya creo que sonaron las campanillas. No, nada. No. Tan rápido, tan rápido, no. Esto se va a poner feo. Bueno, chicos, ya como el tiempo se ha acabado, ¡vengan al centro! ¡Tenemos que ir al centro! ¡Venga, venga, venga, venga, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder! ¡Que la, es la mejor hecha! A Creo que no están preparados para ver mi ingeniería Por lo que veo, todos hicimos una... O sea, las casas como parecían, ¿no? Tenemos techo, tenemos puertas <ríe> taco. Bueno, un poco de copia sí que hubo No había otra manera a ver, yo diría que empezáramos por Betofi La mejor, claramente La mejor casa que pueden existir mm, No para sé, fabricar. veo yo un poco Esa casa cayéndose a pedazos No sé tú, ¿eh? Ve? Bueno. Vamos a ver si de pronto Puede ser el que se lleve los regalos A ver, ahora Antes la nada, La fachada está bonita Eso sí, no te le, lo niego Me, me la copiaron, miren Todo de la. Este la fábrica Tengo a, a fabricando aquí todos mis muñecos ah. como llegué, ya, tengan cuidado con las escaleras, que está un poco floja, eh está Vale, vale, floja. creo que te faltó reparación, ¿verdad? Un momento, ¿Esto? aquí no hay nada Esto no hay pero nada ya, ya no se me dio el presupuesto, solamente, es que ya se me dejaron de vender Solamente hay una espada, y ya está No encuentro fallas en su lógica A ver, vamos a revisar en la parte de atrás Porfa, ¿no puedes abrir? Please. Ah, voy, voy, voy, mi pana, tranquilo Ah, pero... La Uy, la... Pero, pero, pero, pero, pero es, no, que, la es, la es... es no. que... Es que es es que bueno, El es un, lobo. Es, un lobo, lobo, es mi opio A ver, Beto, vale, pues aquí está bien, eh te quedó faltando aquí la casa, pero está bien es, es sencilla, pero bonita, preciosa Sí, está sencilla, pero yo creo, yo creo que no vas a superar la mía, ¿sabes? Arriba, yo por lo ah. menos tengo algo, venga, vamos a ir a la mía Seguro, a ver, quiero ver Bueno, primero que nada, nombre, eh. Alexi 35 años, casa... digo, casa... ¡Me <risas> tofe, hombre! Bueno, Beto ya lo dije ahí está. ahí está, ahí está, síguele, síguele Miren, mm. aquí está Bueno, es algo parecido a la de Beto ¿Te Es que yo le copié unas cosas Y pues por eso va okay. oh. Bueno, eh, en la parte de arriba Tienes más cosas Que sí, que pues me fue un poquitico más mejor Que Beto, porque el Beto no le Mira oh, no le daba, El Beto no le daba garantía a, su... yo... a sus muñecos Y mira Ya, ya, no puede vender, ni no llega para vender autitos Eh, cuando acabé cuando no tenía su auto yo creo que mis, mis compañeros me, me, me compraron eso. Ah, bueno, por lo menos. Pues bien, está guapo. Está guapo. A ver, vengan en la parte de atrás. Bueno, en la parte de atrás está igual. Eh, creo que mm. lo mismo que Beto. Porque, oye, entonces... Podemos ir ya a mi casa. Sí, que está igual. Eh, yo creo que sí, Alexi. Podemos ir a tu casa. Vale, por el momento la casa de Beto va de último. Hola. <risa> no, Beto porque ya no, Bete no, no, Se mamó. Vamos, pásenle, pásenle pasamos Así oh. es, señores Bueno, esto esto me lo copiaste, ¿verdad? ¿Qué? Me copiaste no, la vale, mercancía no. Aquí no hay copia Aquí, mira, mira, mira mira. Todos estoy produciendo tres veces lo que ustedes ¿Qué A ver, voy a mirar este muñeco Dice MineCapley. Play ¿Qué? Ahí dice, no, mira, No, eh, Mine Cup no play". te fijes en eso Bueno, mm. todo está bastante parecido, la verdad Pero aquí arriba es donde A ver, la, no la parte arriba de arriba donde todos ven Uno, dos, tres ¡Hala! Oh, bueno, tienes. Un... no Ok, ok Aquí más? es donde ha ido toda mi fortuna Tengo otra doble fábrica Beto, ¿cómo es posible que vendiendo los mismos peluches Las mismas cosas Y a este lobo sucio le vaya mejor a mí Y se no hace... solo eso Síganme, síganme, señores Voy a, ver? a ver, no, hacer no, a ver? A ver. mi última a ver, a ver. compra Que seguro que... Bueno, cuesta un montón, no sé qué hace Pero seguro que va a elevar a mi fábrica a otro nivel Cuesta serio? 800 mil dólares A ver, oh, a ver, a ver A ver, cómpralo, cómpralo, cómpralo, cómpralo. Ahí vamos pero, Pero. ¿Qué hace? Eh, no hace no sé nada. <risa> Espera, ¿cómo? Fue <risa> una inversión, <risa> una inversión fea, no, no sirvió Pero, para nada. ¡Ah, no! ¡Y aquí, aquí, aquí! ¡Que hizo ¿Cómo? segundo piso! ¿Dónde? Ah, ¡Ostras! hala! Pues mira, ya tienes montaña propia. Oh. ¡Vamos! Son los lujos de un inversón. De un inversón Loco, profesional. ¡Loco! Qué, ¡Qué Y bonito. mira, como, como tengo mucho dinero, compro esto. ¡Eh! ¡Compro esto! ¡Eh! ¡Espérate! ¡Espérate! Esto, qué esto. Dinero, wow. ¡No! ¡Ya! ¡Calmate! ¡Calmate! No, ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Lo compro calmate, calmate. todo! ¡Lo compro, compro todo! ¡No nos dije, ¡No nos dejen pasivos, Alessi! ¡Que nosotros nos vamos a creer! ¡No, ¡Domino el mercado, papu! Este muchacho me llena de orgullo. Ya no podemos vender nuestros muñecos. Bueno, el ganador yo creo que es el Alexi. De segundo eh. yo. y tercero Beto Maravillosa jugada. ¡Vamos! ¡He ganado! ¡Mira todos estos regalos! Todo el trabajo valió la pena. Señor hombre de jengibre, todo esto es mío. ¡Ah! Me los llevaré todo para casa. Coplo ¡No, y he ganado.